Uno de los mejores antídotos contra la tristeza es relacionarse con otras personas. Desde luego nosotros somos los primeros que tenemos que hablar e interesarnos por sus sentimientos y motivaciones. Es importante que participe en conversaciones y dé su parecer, pero también hay que pedirles a amigos y familiares que visiten a la persona que cuidamos y la mantengan en contacto con la realidad. La actividad física proporciona beneficios que van mucho más allá de mantener la funcionalidad y precisamente uno de los más evidentes es cómo combate el ánimo bajo. Si a pesar de todos nuestros esfuerzos no vemos progresos, es mejor no insistir ni presionar. Tal vez estamos ante algo más serio que requiere la ayuda de profesionales.